Bien. bueno, cuéntenos, usted es mexicano, ¿no? Soy mexicano, pero radico acá en la Argentina hace casi 13 años. O sea que ya es casi Ya, me siento, ya me siento argentino. Ya le compramos el pase, básicamente. ¿eh? Le, ya le compramos el pase. Bueno, este, es como para alertar, para ¿no? nosotros no, no quisiéramos generar con esto una, una situación apocalíptica en, en nuestros televidentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir de esta ola si es efectivamente una nueva ola de casos de, de COVID? Sí, sí es una nueva ola. Eh, eh, que ha, ha crecido muchísimo en los últimos días, semanas eh, pero no es para eh, pensar que es la catástrofe final ni el fin del mundo, no la mayoría de la gente está vacunada y hay un grado de protección muy importante en la comunidad sí se están enfermando mucho más la gente ahora pero pasa a ser casi como una gripe normal fuerte con mucho dolor de cabeza, mucho malestar general pero ¿qué pasa? la verdad es que la mortalidad no ha aumentado significativamente la gente que que termina falleciendo eh, generalmente son personas que tienen muchas enfermedades ya, eh, eh, de base muchos antecedentes uh -huh, uh -huh. de base. Exactamente. Eh, no, no es para preocuparse, pero sí para ocuparse, irse a dar la cuarta o la quinta vacuna. Hay personas que todavía están con la segunda vacuna, no han tenido el refuerzo y esas personas sí son más vulnerables que el resto uh -huh. de la población que ya está vacunada. Es importante. Seguir las recomendaciones eh, que hasta este momento el sector nos ha dado y hay que vacunarse. Claro. Vacun, vacunarse si van a estar bien, pero es, es casi casi seguro. Uh -huh. Usted sabe, doctor, que cuando surgen estas, no, estas noticias, automáticamente también surgen las, las noticias falsas y empiezan a generar en la gente mucha preocupación. Leíamos por ahí algo que hablaba de que el virus había mutado, que ahora se mete directamente en los pulmones... Este, y eso obviamente, el que lo escucha se altera, se pone mal. Nos gustaría que usted tirara luz sobre esto. No, no, eh, todos los eh, virus van mutando obviamente. Eh, hay nuevas cepas, hay nuevas, nuevas versiones de los virus con diferentes capacidades y virulencias. Eh, la realidad es que eh, la vacuna que se está aplicando, las vacunas que se están aplicando en este momento, cubren perfectamente al virus y no, eh, no existe nada de eso eh, que habla la gente, que ataca directamente el pulmón, que la gente se muere, no se está muriendo la gente, sí se está enfermando como en otros momentos nos enfermamos de otro tipo de, de, de, de cuadro gripal hay tanta gripa en este momento síndromes o cuadros gripales en la población uh -huh. que uno ya no sabe si es COVID o es, eh, o es una gripa común y corriente eh, la realidad es que es mejor hacerse la prueba, estamos entrando en la primavera, empiezan todas las gripas primaverales y hay, una, hay un solapamiento entre una y la otra. La gente, como le da miedo, va y se testea y aumentan muchísimo más los, las pruebas positivas. No significa que, eh, que vayan a aumentar las, las muertes. ¿Por qué? Porque estamos vacunados y ya tenemos lo que, eh, eh, cierta inmunidad adquirida que nos da protección y que va a ser en general... Eh, no hablamos de todos, obviamente, en general como una gripa fuerte. Uh -huh, uh -huh. El tema de las vacunas, este, para pasar en limpio, las vacunas también se van actualizando, permítame el término, en todo caso, si, si lo estoy usando mal, pero me parece que es importante que la gente también tenga en claro esto, que las vacunas son aptas, obviamente, para este, contrarrestar los efectos del virus que está circulando. Mira, sí, la, la, las vacunas se van actualizando cada año, de hecho, por ejemplo, el... el, el, el las vacunas de la neumonía, de la influenza, todos van, eh, llevan un acúmulo de los virus más, eh, más nuevos, las, las mutaciones nuevas. Lo mismo pasa con eh, las, las vacunas contra el COVID. Eh, recordando que la vacuna contra el COVID nos, nos confirma una inmunidad aproximada entre cuatro a seis meses. O sea, Ajá. no es que nos da una inmunidad muy, muy prolongada. Claro. Es por eso que es tan importante estar eh, continuamente cada seis meses, cada cuatro meses, uh -huh. cada ocho meses, estar con los refuerzos. Doctor, ¿y ¿hubo algún avance en la investigación? En algún momento se había dicho que quienes habían tenido COVID y se vacunaban ya quedaban con la inmunidad eh, casi de por vida. ¿Hay algún avance que permita este asegurar no, esto no, no. o no? Nada. No, nada, nada, nada. Son mitos, se habla, se dice, pero la realidad es que no hay evidencia al respecto. O sea que quienes tenemos cuatro, tenemos que ir por la quinta, claramente. Claramente, claro. Los que tienen dos, sí, yo conozco muchas personas que están con dos vacunas, pacientes. Sí, sí. sí yo conozco muchos que tienen una sola y otros que no tienen ninguna. Que les da miedo por precisamente por los mitos urbanos. Claro. Exacto, exactamente. Hay que vacunarse. Uh -huh, uh -huh. Esa es la realidad. Lo último, doctor, para cerrar y no quitarle mucho más tiempo. ¿Por qué cree que se corrió? Porque no estábamos acostumbrados a tener estos problemas respiratorios este, en esta época del año. Quizás nosotros estábamos más acostumbrados a tenerlos en, en julio, en junio o en agosto mismo. ¿Por qué se corrió para noviembre, diciembre? No, no te sabría decir al respecto, pero mira que eh, siempre hay un aumento en la cantidad de, de, de gripas, o, por lo menos la sensación en los cambios de, de, de clima. Y ahora estamos entrando en la, en la, en, en la primavera y eh, muchas personas tienen esos síndromes catarrales, mm. catarrales. Eh, así que no, no, no le veo ninguna, eh, ninguna razón, bien, simplemente bien. sucedió. Perfecto, perfecto. La última consulta, Agustina. Doctor, eh, hay muchos que, eh, para reforzar este concepto, porque escucho mucha gente que dice no voy a completar los esquemas o los refuerzos porque es muy probable que el año que viene esté la vacuna actualizada, que era lo que estaban hablando, y ya me conviene directamente arrancar esa vacuna considerando que se va a elaborar con las variantes que estén circulando en ese momento. No. Este ¿es, ¿Es importante tener hasta las cinco dosis? Sí, es importantísimo. Más a las personas vulnerables de la tercera, eh, con enfermedades del pulmón, inmunocomprometidos, ellos sí tienen que estar sí o sí vacunados. Uh -huh. Y los que no estamos enfermos, somos vectores de transporte. Claro. Es importante que todos nos, no, no, nos vacunemos. Uh -huh. Doctor, no hay vez... que esperar. Sí. sí, perfecto. Es el momento, no hay que esperar. Es, es el hora. momento. Es ahora. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable.